Hola, hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este video. Bueno, llegamos a la mitad del zodíaco, Plutón en Virgo. Hay muchos, entre ellos yo, que somos de esa generación de Plutón en Virgo. Plutón en Virgo estuvo entre el año 1956 y 1972. No llegó a estar ni siquiera 20 años. Estuvo eh, 16 años apenas en eh, transitando la constelación de Virgo. Va a volver a estar en el año 2222 y el año 2238. Entre el 22 y el 38 del 2200 llegarás. Y a lo mejor, ¿quién te dice tres palabras clave positivas <coughs> Perdón, para Plutón en Virgo? Tres palabras negativas para Plutón en Virgo. ¿Son altruistas? Sí, claro que sí. ¿Son resilientes? Sí, claro que sí. Y son muy precisos. Eso es Plutón en Virgo, la parte positiva. La parte en sombras de Plutón en Virgo. Son quisquillosos, son autocríticos, son perfeccionistas. ¿Y por qué como cosa negativa se pone el perfeccionismo de ese Plutón en Virgo? Porque suelen no terminar las cosas porque le están buscando siempre que quede perfecto y la perfección en estas tres dimensiones no existe, existe lo perfectible, pero no la perfección entonces suelen quedarse en no hacer las cosas les mando un abrazo enorme claro que sí, por supuesto como todos los días mañana nos volvemos a encontrar y claro que sí, por supuesto ¿con qué? con Plutón en Libra otra de las generaciones que también se van a encontrar mucho en las cartas natales que estén haciendo eh, así que a prestarle especial atención por favor si te es posible, para poder seguir haciendo, igual lo voy a seguir haciendo, pero si te es posible entrar y dejarnos un apoyo en forma de eh, dinero, eh, entra a nuestra página centroaprenderastrologiafacilmente.com y así podemos ir mejorando cada vez más esto que hacemos entre todes, todos todos los días. Les mando un abrazo enorme y hasta mañana con Plutón en Libra. Chau.